La senador Bernal. Gracias, presidente. Buen día, Gunón. Eh, primero, quisiéramos, este el Grupo eh, Parlamentario de Unidos Podemos en Común poder en Marea, eh, apoyar a todas las personas portadoras de VIH y a las personas que tienen la enfermedad y decirles que cuenten con nosotros para todo el apoyo que necesiten. También queremos dar un, y reconocer todas las organizaciones sociales que se dedican al trabajo con personas con VIH y que hacen muchas veces este trabajo en una precariedad por la falta de financiación de, de, desde los propios poderes públicos. Eh, estamos hablando, señorías, de un colectivo de ciento, entre 130 y 160.000 personas en el país. Eh, un 20%, además de este colectivo de personas que están infectadas con el VIH, desconoce que es portadora de, del virus. Y, como ha comentado la senadora Edo, esta proposición de ley, pues desgraciadamente, ya tiene un recorrido histórico en, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Desde el Parlamento de Navarra la primera vez que se tramitó fue en el año 2011. Eh, no, finalmente no pudo salir y quedó archivada por el término de la legislatura. En el año 2014, sorprendentemente, el Partido Popular votó en contra. En el Parlamento de Navarra se abstuvo ante una proposición como esta y ahora estamos, nos encontramos aquí ante el tercer intento de, de sacar esta proposición de ley. El caso que nos atañe en nuestra modificación legal es corregir, corregir una situación legal que genera, que genera una discriminación y una vulneración del derecho a la igualdad de las personas portadoras del VIH. Eh, hemos de ser conscientes que, con el actual marco legal, eh, las empresas aseguradoras ponen sus intereses de mercado por encima de derechos fundamentales y estamos hablando de derechos tan importantes como el artículo 14 de la Constitución Española y el 9.2, que son en los que se habla de la discriminación o de situaciones de discriminación y de los mecanismos para corregir estas posibles situaciones de discriminación. En este momento, cuando desde la política institucional es cuando desde la política desde aquí, desde la Cámara Alta y desde la Cámara Baja, tenemos que hacer valer el poder de la política ante el poder de los lobbies y el poder de las grandes empresas a los que solamente les interesa su beneficio económico. Un principio como es el de la justicia social no puede estar supeditado a los intereses económicos de las empresas, es el propio Estado de derecho el que tiene que ser capaz de dar la garantía jurídica a las personas para que no sean discriminadas y, sobre todo, debe ser el Estado el que garantice que desde la propia Administración pública no se discrimine a personas por motivos, ningún motivo de discriminación. A su vez, es importante también tener en cuenta que es necesaria la acción de sensibilización y educación que realizan los colectivos y las ONGs que trabajan con las personas seropositivas para que esta discriminación que sufren se vaya reduciendo hasta su desaparición. Y, señorías, en esta situación nos estamos encontrando con un conflicto, en un conflicto de intereses, en el que, por un lado, está la igualdad de oportunidades de la mayoría social y trabajadora de este país y, por el otro, están los intereses del mercado, que son muchas veces más fuertes que la propia Administración. En varias ocasiones eh, hemos tenido aquí el debate con, con el Partido Popular sobre modelos económicos, cuando ustedes apoyan el modelo de economía neoliberal, en el que dicen que es el propio mercado el que, el que autorregula la, la reducción de la desigualdad, que si mejora la macroeconomía, la microeconomía también mejora colateralmente. Señorías, esas teorías neoliberales no son ciertas ni tampoco son científicas. Y queremos decirles que a los mercados lo único que les interesa es su modelo económico en el que salga un beneficio al final del ejercicio de cuentas. Y esa es la realidad en la que se encuentran las personas seropositivas en este país, que tienen que luchar contra los intereses de mercado de las grandes empresas. La mayoría de las profesiones de, en este modelo capitalista neoliberal se ha subordinado o ha subordinado su función social a los intereses del beneficio económico y, en este caso, lo vemos muy claro. Se subordina la seguridad sanitaria de las personas ante los beneficios económicos de las aseguradoras y de la banca, una contradicción más de la economía neoliberal. Esta contradicción y falta de ética es flagrante, sobre todo, señorías, cuando nos encontramos con personas portadoras del VIH que denuncian que han, que han sido receptoras de programas de, de función social o de, o de obra social de una entidad bancaria que ha financiado un programa de, de atención social y que, a su vez, esa misma entidad bancaria les ha negado poder hacer una hipoteca porque cuando pasaron un examen médico les valoraron como no aptos para poder acceder a la hipoteca. Y esas son las contradicciones de la economía neoliberal y esas son las contradicciones con las que nos encontramos. Señorías, ante, unas, ante situaciones como estas, nos deberíamos preguntar quién es realmente el que está enfermo, la persona portadora de un retrovirus o un sistema económico neoliberal que discrimina a las personas en función de la situación de salud en la que se encuentran para acceder a derechos fundamentales. Muchas gracias, señoría.